Buen día, amigos. Estamos acá con el amigo Jorge de Andrea, la hora de Urlingam. Estamos presentes siempre en cualquier problema que tenga el sindicato. Lamentablemente nos tenemos que ver en esta, en esta situación, ¿no? Jorge, ¿le, explica, le explica, por favor, a, a la gente de la hora de Urlingam qué está pasando. Vos sabés que para que los trabajadores de la sanidad nos movilicemos y estemos en la calle es porque evidentemente hemos agotado todas las instancias vida y por haber para ser respetado y que ese aplauso que tuvimos eh, en pandemia no quede en el recuerdo, sino que no nos merecemos lo que nos está pasando. El 4 de mayo se firmó las cámaras Empresariales con, con FATSA, nuestra federación, firmaron el aumento paritario eh, para el mes, de, para el 2023, de la cual, de, perdón, 2022, de la cual eh, se hizo en cuatro tramos, y el primer aumento tendría que ser en el mes de mayo, el 11%, firmaron el 4, el 4 de mayo, el día 7, los empresarios de la salud le informan a nuestros compañeros delegados de no poder hacer efectivo el pago de esta paritaria porque las condiciones de la salud eh, impedían eh, hacer frente a esta paritaria. Después de varios reclamos, estamos aquí tratando... De, de, de que el problema que tenemos nuestros compañeros y compañeras hagan efectivo el pago de algo que firmaron y que no lo están haciendo efectivo. Eh, aducen aducen un paquete de medidas que el gobierno supuestamente le había prometido y digo supuestamente porque desconocemos eh, de qué se trata ese paquete de medidas. Pero, pero, pero, pero si Pame. existe sí, ese claro. paquete de medidas lo necesitamos para ayer. Además, hoy ya es tarde, hoy ya es tarde, y nuestros compañeros no podemos seguir financiando, financiando un sistema que para nosotros está agotado desde hace muchísimo tiempo. Además de la cuestión del gobierno, vamos a ser claros, estos son emprendimientos privados donde ellos tienen que saber desde hace rato, tienen experiencia de esto, saben que hay una situación inflacionaria como vos dijiste, que en pandemia el personal ha hecho un gran sacrificio y ha acompañado a todos, ellos lo que tienen que hacer es ponerla, digamos, poner el dinero y cumplir. Esto, no sé... lo que, esto es lo que esperamos, ansiosamente, no nos merecemos seguir en marcha atrás en la autopista como venimos desde hace muchísimo tiempo. Creo que no nos merecemos eso, que el aplauso que recibimos del pueblo en pandemia que haga efectivo que nuestras compañeras y compañeras, solidariamente como estamos, somos todos los trabajadores de la salud, puedan seguir trabajando, no pasando frío como estamos pasando frío. Ahora lo que esperamos es que los empresarios aplaudan a los trabajadores, pagando lo que corresponde en tiempo y forma. Espero que así sea. Esto es lo que esperamos. Ahora vamos a mostrar un poco a los compañeros, un gusto verte lástima no, gracias como siempre de acompañarnos, eh, esto es humildemente, no le queremos eh, molestar a nadie porque sabemos que por estas arterias pasan trabajadores, que por la autopista pasan trabajadores pero no tenemos otra forma de expresarnos, pedimos disculpas a aquellos que lo estamos molestando lo hacemos porque no tenemos otra alternativa Y hay que recordarle a los pérez, a todos los que conducen, que todo este personal durante la pandemia puso en juego su vida al atender a las personas. Puso en juego su vida y se arriesgó. Entonces ahora los empresarios tienen que cumplir y la sociedad tiene que ser comprensiva por esto que está pasando ahora. Te agradezco. Te agradezco. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Arriba los que luchan. Muchas gracias. Vamos a, vamos a mostrar ahora a los trabajadores de la sanidad que se ven obligados lamentablemente a hacer este corte pero como dijimos, durante la pandemia es la desesperación, la gente iba a sanatorios, iba a todos lados y ellos estaban trabajando. Entonces ahora hay que entenderlo. Lo vamos a grabar un rato. Bueno, gente, nosotros nos vamos, quisimos ser solidarios con los trabajadores de la sanidad. Siempre dicen que yo no creo en la independencia del periodismo, pero tampoco creo en su neutralidad. Y en esto nosotros no somos neutrales. En eso decididamente durante la pandemia se sufrió, se sufrió mucho, muchos casos conozco, de gente que ha ido a los sanatorios y a las entidades privadas de salud. Toda esta gente la ha atendido y ha puesto en riesgo su vida. La verdad, los empresarios no tienen vergüenza, tienen que agarrar y pagar. No tienen otra. No sé en qué están pensando, en qué mundo están pensando. Pero esta gente no puede ser ignorada. No pueden ser ignorados ellos, no pueden ser ignorados ninguno que haya trabajado en la sanidad, sea privada o sea pública, para que quede claro. Desde acá, la hora de minuto. Hoy... Estamos de donde ustedes conocen, en Vergara, al lado de Plaza Oeste. Gente, nos vemos en un rato.